Ahora vamos a hacer un lateral en donde vas a tratar de probar algo distinto a lo que sabes hacer con la pregunta, ¿cómo sería mi mejor jugada en esta situación? ¿No? Y dejarte llevar por la intuición, a ¿no? ver qué pasa. ¿Verdad? Yo te paro. algo nuevo? Sí. ¿Te salía algo Intenté tomar. Vamos a dar el pase y más Ajá. Este pase. Ah, me sí, un pase bien. y esto no es algo típico de Entonces... la primera Ponela como para penar y te, te, te muestro la respiración. Si querés, en una situación de nervios, la respiración tiene que ser acá, desde el pulmón, ¿no? Uno como que respira rápido, así. Y vos me decís que tenés una sensación acá en el estómago. ¿A qué altura más o menos? Ponete la mano por ahí. Bueno, si querés volver rápido a estar relajado, lo que podés hacer es ponerte la mano acá a la altura del vientre y darte cuenta cómo la mano sale y entra con la respiración y la fe profunda. Y poner la atención en la respiración. O sea, no necesitas cerrar los ojos, pero sí poner la atención en cómo el aire entra y sale del cuerpo. Y haces un par de respiros y te podés imaginar una línea vertical que te tira de acá arriba y te pone así derecho. Como si la línea vertical te atravesara, va desde arriba, pasa por todo tu cuerpo y conecta con el centro de la tierra. Esa línea vertical te tira de acá y vos vas a ver que el cuerpo se te hace así, mira, como que se te alinea. ¿no? Esa es la alineación con una línea vertical que cruza una línea horizontal, un punto cero en el medio... Mandás todos los nervios al punto cero y le haces bajar, punto cero, 0.7 y la haces bajar vacía. Y ahí ya, cuando sentís que estás como más tranquilo, que podés llevar 20 segundos más o menos, si no estás muy nervioso, en 20 segundos te tendrías que recomponer y haces tiempo y ahí te pones a patear el, el penal Entonces ya sabes que al menos estás alineado después. Registrate entonces, último penal último, último... de partido, si entra ganan, si no pierden, lo que cómo está para tu cuarto, alinealo con la línea de